Chil in the hood tomando tequila con todos mis bros Mientras yo bebo escucha mi canción Tú la amas ella pero ella a ti no, no, no No es culpa mía que lo mames bro Muchos me dicen que soy un cabrón Yo no lo niego maldito bocón ah. Bip, para entender mi canción. Tu banda de feca no asusta bufón. Poco años de vida, yo sí doy que hablar. Apunta la, la fama, bitch, pa tirar Tomando de gira siempre andamos high. La gente mi clica no piensa fallar. En cambio, la tuya no puede confiar, no. No puede confiar. Uy, amigo, esto es una bomba, mal. Te roba a tu chica, te pone a llorar. No sé qué presumir, nadie te leal. No tener respeto, no podés hablar. Vaya para el cuartito y pongas a llorar. Me sobra mucho de lo que a vos te falta. No podés hablarme de ropa de marca. Tengo el Nike que son alta llanta. Vos una convertido de cuarta. ¡Parta! ¡Pucharau pa'l casa! ¡Vamos a hecho, el guana La familia atrás, tú sabes! ¡Estamos a puerto pa' brillar! ¡Yo a mi bacánico bancando como siempre a los pibes! ¡Rompan todo! ¡Y no mami! ¡Al de gurís y tiempo vuela, seguimos la esquina Critican si saben lo que la ruina Mi pricha se hará y combina Si yo me pego, mi hijo va a ser fina Es una diabla y conmigo camina saber que valgo, me voy para la cima Tu grupo y presume esa y Yo soy coraje que yo no tenía El ho, no sé qué onda, share Don't move, no hay nada que temer La familia está preocupada, me pregunta ¿Qué me va a dar de comer? Le digo que estoy en eso, buscándome el peso al creer el poder muy sobrado en el game, lo tengo adiestrado a toda tu game. No importa que me hables de Marico Kane, pasado, pisado, pesada la chain. Si pregunta que andamos bien, estamos enfocados en la placa de 100. Buscan evidencia y nadie sabe quién. Si hablaste, borramos, vos no son mis friends. me Amigo, falta el case. la puerta, ya. Papi, no tengo sal, uh Me findo con cinco todos tienen ganas de ser el blue, ya. Yeah. Caí al y con el rostro tapado y mi shoot te Dan Poo wow. Viste un polo laurel en fracasa cuatillos esa noche en el club, yeah ya. Yeah. Me vio colocado de ron pasado y le llevé al hoo dan esa pa' Una de así si miedo a lo que hacer Le gusta esta vida en su pierna me Vio lo que no vio en esos rapper fake, Que espera conmigo esa famosa fake No estoy por presto ni esa golden chain No lo vi nunca tú sé de quién es Son tres siglas que me ve pa' tu face estudio MTH, Juan aquí en no, no, no, Brrr.